Hola qué tal queridos amigos, mis queridos hermanos Este sábado en la presencia de Dios Vísperas de la gran fiesta de San José El día de mañana, mañana domingo Tendremos esta fiesta en honor a San José Esposo de la Virgen María Vamos a celebrar esta santa misa, este día Vivir el gozo de este sábado En la santa presencia del Señor Encomendándonos al santo patriarca San José interceda por nosotros Amén Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, el otro un publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como ese fariseo, no soy como ese publicano como esos ladrones injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano, ayuno dos veces por semana, pago el diezmo y todo lo que tengo. El publicano, en cambio, hacia atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten compasión de este pecado. Les digo que este bajo a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, concluimos la semana con este detalle, esta imagen de los dos hombres que bajan a orar al templo. En la humildad del publicano que se reconoce pecador, que se reconoce necesitado, y en la arrogancia del fariseo que se reconoce ya salvado, que al final no sepa qué va al templo, ¿cierto? Que va a vanagloriarse. En humildad, mis queridos hermanos. Aprendamos de San José, donde el hombre del silencio, el hombre que supo hacer lo que tenía que hacer permaneciendo de segundo. Nos gusta ser los primeros, nos gusta llamar la atención como hace Parecer. Aprendamos de estos santos que supieron mantener el bajo perfil, que supieron agradar a Dios sin, sin ellos sobresalir, sin ellos llamar la atención, sin ellos ocupar el lugar de Dios. Señor, danos la gracia de la humildad. Amén.